Como si en cielo me hablar, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada, que se entendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro es tampoco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado Yo no podría vivir, te podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la da mi alma Te amo, te amo es convertido en punto de partida. Eres mi entrada y también mi salida. Un besito. Un besito, papi. ¿Sí? Mm. Mm. Amor.